De la imitación de Cristo, por el Padre Agustino Tomás de Kempis. Libro primero. Avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo 21. De la compunción del corazón. 1. Si quieres aprovechar algo en la virtud consérvate en el temor de Dios, y no quieras ser demasiado libre, mas con severidad refrena todos tus sentidos, y no te entregues a vanos contentos. Date a la compunción del corazón, y te hallarás devoto. La compunción causa muchos bienes, que la disipación suele perder en breve. Maravilla es que el hombre pueda alegrarse alguna vez perfectamente en esta vida considerando su destierro, y pensando los muchos peligros de su alma. 2. Por la liviandad del corazón y por el descuido de nuestros defectos no sentimos los males de nuestra alma, pero muchas veces reímos vanamente, cuando con razón deberíamos llorar. No hay verdadera libertad ni plácida alegría sino en el temor de Dios con buena conciencia. Bienaventurado aquel que puede desviarse de todo estorbo de distracción y recogerse a lo interior de la santa compunción. Bienaventurado el que renunciare todas las cosas que pueden mancillar o agravar su conciencia. Pelea como varón, una costumbre vence a otra costumbre. Si tú sabes dejar los hombres, ellos te dejarán muy presto hacer tus buenas obras. 3. No te ocupes en cosas ajenas, ni te entremetas en las causas de los mayores. Mira siempre primero por ti, y amonéstate a ti mismo más especialmente que a todos cuantos quieres bien. Si no eres favorecido de los hombres, no te entristezcas por eso. Dete pena el que no tienes tanto cuidado de mirar por ti como conviene al siervo de Dios y a la conversación del devoto religioso. Muy útil y seguro es que el hombre no tenga en esta vida muchas consolaciones, mayormente según la carne. Pero de no tener o gustar rara vez las cosas divinas, nosotros tenemos la culpa, porque no buscamos la compunción del corazón, ni desechamos del todo las vanas y exteriores. 4. Reconócete por indigno de la divina consolación, antes bien créete digno de ser atribulado. Cuando el hombre tiene perfecta contrición, entonces le es grave y amargo todo el mundo. El que es bueno haya bastante materia para dolerse y llorar, porque ahora se mire así, ahora piense en su prójimo. Sabe que ninguno vive aquí sin tribulaciones. Y cuanto con más rectitud se mire, tanto más haya por qué dolerse. Materia de justo dolor y entrañable contrición son nuestros pecados y vicios, en que estamos tan caídos, que pocas veces podemos contemplar las cosas celestiales. 5. Si continuamente pensases más en tu muerte que en vivir largo tiempo, no hay duda que te enmendarías con mayor fervor. Si pensases también de todo corazón en las penas futuras del infierno o del purgatorio, creo que de buena gana sufrirías cualquier trabajo y dolor, y no temerías ninguna austeridad, pero como estas cosas no pasan al corazón, y amamos siempre el regalo, permanecemos demasiadamente fríos y perezosos. 6. Muchas veces por falta de espíritu se queja el cuerpo miserable. Ruega, pues, con humildad al Señor que te dé espíritu de contrición, y di con el profeta, dame Señor a comer el pan de lágrimas, y a beber en abundancia el agua de mis lloros.